Ya casi estás. Espera a ver estas vistas, Lara. Cógeme la mano. Gracias. Mira eso. Es impresionante. Pero la nieve que cae de esas cumbres no es buena señal. El camino lleva hasta la montaña. Tendremos una buena vista del valle desde la cumbre. De acuerdo, aquí tomémoslo con calma. ¡Vaya ventarrón! ¡Tenemos que seguir avanzando! ¡Eh! Hey. Incluso si no encontrásemos nada aquí arriba, tu padre estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. bien perdí pie estoy bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Veï, vostè assegurat? ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! ¡Vas a hacer que me dé un infarto! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! Parece que tendremos que atravesarla. No está mal. Si el tiempo empeora, podemos refugiarnos en esta cueva. ¿De verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es una posibilidad remota, pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas en lo alto de estas montañas. Bueno, creo que si fuese a esconder una ciudad perdida, este sitio dejado de la mano de Dios, sería una buena elección. que la Trinidad no se nos haya adelantado La tormenta se acerca Tenemos un par de horas como mucho Debería ser suficiente Casi hemos llegado a la cima ¿Qué opinas? Nos acercamos a algo, Yona Puedo sentirlo Solo un tramo para llegar a la cima De acuerdo A ver qué hay arriba Parece estable, pero mantente cerca de la pared. Vale. Parece que tenemos que subir desde aquí. Estate atenta por si cae algún trozo de hielo. Bien. Esta ¡Ah! ¡Oh! ¡Hay un de hielo! aquí arriba. Podemos hacerlo, Jonah. Tú no te alejes. ¡Poder! ¡No estado cerca! ¡Voy a sujetarme bien! ¡Vas a poder cruzar! ¡Puedo hacerlo! ¡Uah! ¡Hostia! Creo que yo no podría hacer ese salto. ¡Quédate ahí! ¡Ataré una cuerda para que subas! ¡De acuerdo! ¡Voy a soltar algo de cuerda!